También porque no lo habíamos querido como andar divulgando hasta que no fuera como un hecho Vamos a cambiar aquí al edificio MIND que es como el clúster de tecnología Que transa banda esta vez creo que va a ser un video un poquito diferente que normalmente son como tipo vlogs de cuando voy a patinar así skate con la banda y todo pero esta vez quise documentar este pedo porque igual no mucha banda sabe algunos sí, otros no no sé tengo un estudio de de diseño y desarrollo web con unos camaradas, ahí es donde pues yo trabajo ayudamos a las empresas a lograr sus objetivos mediante productos digitales como páginas web, e-commerce, gestión de redes sociales, artes digitales para pues, los es que ya tenemos algo de tiempo con ese business y primero estábamos en un lugar, después nos conviamos a un lugar más pequeño, luego pudimos como crecer ese espacio y ahora tuvimos la oportunidad de aplicar para un espacio en el edificio Mind igual mucha banda lo conoce, o a lo mejor muchos no, pero está chido porque es como un clúster de tecnología diseño y todo el pedo que tiene que ver como con arte digital, está perro porque creo que es como un pasito más para estar más chido crecer como empresa y pues la neta entonces justo hoy tenemos que hacer la mudanza se supone que ya tiene que estar todo preparado en el nuevo espacio ahorita voy a la oficina se supone que tenemos que dejar todo como estaba en un inicio entonces nosotros pintamos un muro pues hay que volverlo a pintar de blanco eh, pusimos un letrero ahí de nuestra marca vamos a tener que quitarlo las computadoras y algunos muebles y todo ese pedo entonces pues estoy como emocionado y al mismo tiempo un poco nervioso por este cambio. Creo que va a estar chido, creo que va a ser para bien, así que pues voy a tratar de documentar lo que pase en el día hasta que si todo sale bien hoy nos mudamos al nuevo espacio y pues ya a partir de mañana ahí vamos a estar a la orden para el desorden. usted ya estaba así desde el viernes güey o lo hiciste ahorita? Sí, claro. Ah. Cuando no llegamos, güey. envergado al vato acá, güey. Ya puso, ahí a buscar 30 no Tranquilo, tranquilo. Ah, está de volada. ¿Y dónde dejaron el este, güey, que iba aquí? El lobo. Eh, no echó la comida, güey. Este era mi antiguo spot. Ah, ¿este, güey, también acá? Eh, sí, pues le dije que todo, todo lo que estaba, güey. Pero para eso todo lo que usted ve quedó así como rayado, usted... le resonara. ¿eh? Le dije que vamos a empezar con la compra y me dijo, le damos con cuidadito. ¿Y aquí no se mancha? Nah. un poco de cómo tuvimos que reparar la oficina, bueno, como pintar lo que, que nosotros habíamos modificado. Dejamos todo ahí, todavía falta que mañana le den por ahí una pimpeada, pero pues ya se supone que eso ya nada más son detalles. Así que se puede decir que prácticamente fue el último día en el que pues, asistimos a esta oficina en la que estábamos hasta ahora y se siente como un poco raro pero como nostálgico porque pues ahí estuvo chido ahí se podría decir que empezó todo el pedo pero al mismo tiempo chido porque saca un lugar pues completamente nuevo donde creemos que va a haber como más oportunidades de crecimiento es pues la nostalgia por un lado como no sé dejar un lugar antiguo pero como la adrenalina y la motivación de llegar a un lugar nuevo y adaptarse a otro sistema no sé está chido la neta Está chido, está chido. No lo habíamos querido como andar divulgando hasta que no fuera como un hecho. Ya es oficial, así que ya vamos aquí en camino y ojalá todo marche sobre ruedas. Lo único que sí, como que no se me hace tan chido, no todo es miel sobre hojuelas, que el edificio está aquí atrás de la expo, entonces estuvimos viendo en los días anteriores es inundaciones bien pasadas de Lanza aquí en el área de la expo Guadalajara, entonces, fuck, esperemos que, pues no tengamos como pedos o problemas con eso en, en estos días que son de lluvias y la chingada pero pues ni modo, tenemos que aclimatar ese pedo esperamos que no nos lleve la pinche corriente un día ¿Eso le ¿no? perrito ¿cuál es? me olvidaba? Este que está muy oscuro en ¿no? ¿Te gusta oscura la vida, güey? Ya me había dado cuenta que eres bien darks. Sí, no, me es para que esté todo acá, feliz, iluminado, güey. Así estuvo el rollo, banda, espero que nos escuche con mucho eco, porque pues no tenemos como tantos muebles, pero este es el espacio que nos asignaron, está bastante bien, creo que es más del doble de lo que teníamos antes, el único pedo ahorita es que igual no se puede ver mucho porque no hay mucha luz, porque el edificio tiene una certificación LED no sé qué, y tienes como que en la recepción del edificio, decirles a qué hora quieres que enciendan la luz de tu oficina, es algo como automático, y no al mismo tiempo, pero está raro, entonces yo creo que eso lo voy a tener que hacer mañana por la mañana Para que ya quede como todo bien Y siempre esté como bien iluminado Espero que los time lapses se hayan visto como que más o menos bien Porque sé que no está como tan chida esa cámara Después de tanto discutir Al final así es como decidimos que se quedara como la configuración de la oficina Es aquí a la entrada Como el centro de entretenimiento Super Nintendo Battle Thoughts aquí tenemos el de Super Mario World Creo que teníamos Killer Instinct también Entonces aquí va a estar como el peor de la tele Aquí como una estación de trabajo para dos güeyes Aquí otros dos Una pizza Y al final, pues este sería como el espacio que yo tendría ahorita Y ya pues esta es como otra área que después vamos a acomodar Porque ahorita la neta es que está como todo muy provisional no habíamos tenido chance de entrar a la oficina para poder medir y mandar a hacer unos muebles que queremos. Así que vamos a tener que esperar un par de días o una semana, no ¿eh? sé, a ver cuánto tardamos para que nos hagan los muebles para que esta área esté más chida y no se vea como tan sola. Entonces, eso es como un breve tour a la nueva oficina de Blue Terrier. Un blog un poco distinto, o bueno, un video un poco distinto, pero quería compartir esta parte porque es importante para mí. El skate y todo el rollo, pues, es como parte de mi vida, pero el día a día y el trabajo, pues, también es como que una parte muy importante, así que, pues, quería como compartir este pedo en un video. Y, pues, nada, yo creo que ya no hay mucho que contar y a partir de mañana vamos a estar como trabajando aquí, eh, pues, ya full time. Solo tengo que arreglar todo el pedo del internet, que espero que mañana Así que bueno, hasta aquí el video de hoy Un poquillo distinto a lo que normalmente subo Prometo que ya voy a subir más cosas de skate Para que no se me aburran Y pues nada, ya sabes, si te gustó el video Dale like, compártelo ahí con la banda No olvides suscribirte al canal Haciendo clic en un botón que está por aquí abajo o algo así Pues nada, recuerda que los campeones No usan drogas si te gusta el contenido que hago, así como vlogs de skate o cosas así, suscríbete al canal haciendo clic en mi foto de perfil que está apareciendo por aquí. Ya sabes, puro contenido chido, padrino. Además puedes ver este video que está apareciendo de este lado o este otro. Están chidos, chécalos, yo creo que te pueden gustar. Están coquetones. Pues nada, aquí nos vamos a quedar volviendo cabeza en el tráfico hasta que veas el siguiente video.